encontré, ya la encontré, ya la encontré, ya me ajuicié yo, bonita la encontré, juiciosa es mi mujer, me cuida cuando